de la República, que es el hombre más informado y que no puede decir todo lo que sabe ha hecho manifestaciones claras de que nuestro país está en peligro que la salud de la patria está en peligro no es solamente por la inestabilidad que ha imperado en Haití desde su nacimiento como nación el primer país de este continente que consiguió su independencia en el año 1804 5 de enero, pero creció con un cúmulo de odio, de rencor explotado por las grandes naciones. Siendo colonia francesa, les trajo toda su riqueza cuando adquieren su independencia y les robaron en ese momento lo que sería el equivalente a 30 mil millones de dólares en ese momento con la fundación de esa nación que la deuda que ella tiene Francia debiera pagarla. Estados Unidos ha propiciado desde la fundación de esa república que sea intervenida, saqueada y robada. Los Clinton se han robado todo y manejan toda la riqueza, las minas y el oro que tiene esa nación. Los Estados Unidos han intervenido a Haití cuando llevaron los cascos azules, desaparecieron, los cuerpos castrense y comenzó a imperar el caos. un golpe de Estado detrás de otro y estuvieron apoyando las dictaduras que vivió esa nación, horripilantes, de las peores del mundo, porque uno de ellos, Jean-Claude Duvalier, era caníbal. El coprófago se alimentaba de carne humana y le encantaba asesinar. Y su hijo, Dó, ese papado, por igual, y robó y saqueó a Haití para irse tranquilo con el grupo de ricos que domina esa nación. Le dije a ustedes que una sola mujer retiene el 93% de las importaciones de alimentos en una sola casa, en una sola familia. Esa nación no es nación, es una horda inviable. Y desde que se instauraron estos poderes fácticos en esa nación, que le dan el golpe a Jean-Bertrand Aristide, que se facilita entonces, que cada vez que quieren procurar y no lo mataron y se salvó de Chepita. Y lo que sucede es su sucesión poniendo a Manigat, luego Raúl Cedras. Imagínense usted que llegó a un punto de degeneración tan grande que hasta un zanquipanqui fue presidente de esa nación como Michelle Martelly que bailaba en panty en brasil en clubes de turno, en fiestas privadas, fue presidente. Le pusieron un títere. Y un joven que quería rescatar a Haití, porque lo vendieron de manera, y quería provocar la estabilidad, que lamentablemente llega al poder con una minoría, porque no fue a votar ni siquiera un 20% de la población, porque no hay garantías. Cometieron... Lo que ya le faltaba a esa nación para cumplir su cuadro trágico. Y que nosotros, desde hace tiempo, debimos estar tomando lo que está haciendo el presidente. Que hay que felicitarlo por la valentía y por la unidad latinoamericana, sobre todo en Centroamérica que ha conseguido, formando un bloque, para nosotros tomar una decisión con Haití, que es un peligro para la paz de la región y del mundo. ¿Y por qué lo voy a decir? Ah porque no solamente se trata que asesinaron en su casa a Jovenel muiz y no se ha aclarado ni se va a aclarar nunca. Ahí anda la que era esposa, acusando al primer ministro, porque hay una mafia económica que es la que hace más daño que las 200 pandillas que dominan, incluyendo el militares, que dije las dos más peligrosas, que han lanzado mensajes en contra de la República Dominicana, y si el presidente da en el escritorio y dice... Mandó 12.000 miembros casi, 11.500 miembros a la frontera, militares. Le está diciendo que hay que asegurarla. Mandó drones. Comenzó a construir una verja perimetral. Prohibió el visado a los estudiantes. Y le dijo, lo que están aquí no tienen problema. Ahora yo no puedo permitir, y yo en el escritorio, que en este país entre gente con problemas de terrorismo y que se infiltre en esta nación. O sea, allá ellos no tienen, la, por proteger su país es un problema. Pero aquí es una nación que se respeta. Y hay que establecer reglas claras. Y esa es una posición que ningún presidente había tomado los pantalones de hacerlo. Todos habían echado aguaje y puchipluma nomás. Y se atrevió el presidente Abinader a hacerlo. Y hay que apoyarlo en un intento porque está en peligro. Si tu presidente te está diciendo que República Dominicana necesita proteger su frontera. Es porque República Dominicana está en peligro. Y fíjense cómo él lo completa. Voy a tratar de encontrar este video, donde él oye una, en un conversatorio, porque son grupos que los mismos estadounidenses, cuando se marcharon, armaron y dejaron armados. Por eso esos grupos están armados hasta los dientes. Y es un ambiente de criminalidad, de secuestro, de destrucción. Y le dan, que es lo peor que esos grupos quieren, yo le decía hoy a una persona que quiero mucho, esos grupos lo que quieren es que los haitianos sigan en desbandada y están los pobres porque no le permiten la condición con escasez de combustible, de comida de... una crisis total qué es lo que eso busca que ante un evento cualquiera de cualquier cosa que pueda pasar se produzca un altercado entre República Dominicana entre militares bandas, se mate uno y se quiera iniciar una limpia, entonces los Estados Unidos justifican una intervención, toman posesión de la frontera y unifican la isla, aunque ustedes digan que no. Entonces el presidente ha tenido la suficiente inteligencia, nombre que estudió fuera y los organismos de seguridad le han advertido y hay un gran peligro para la salud de la patria. A partir de ahora el presidente no solamente prohibir la visa, a los estudiantes, es revisar el plan migratorio y el que no esté regular en este país que se vaya para el suyo y el comercio estrictamente a comerciantes y a personas aunque se pierda el dinero porque por esa frontera entra de todo y si ahora entran terroristas y armas como han entrado asesinos a sueldo de las cárceles que han abierto cuando se producen fenómenos y el clima de inestabilidad que existe ahí pasa acá somos nosotros que estamos cargando con la migración del 90% de los haitianos que se van fuera de ese país. Y no los quieren en ningún lugar. En Chile, 10 años prohibido el visado a cualquier haitiano. Sacaron a todos los haitianos que había en villas y lugares establecidos ya. Y a los ilegales. Igual, México no lo quiere. Bolivia, Ecuador, Perú, Estados Unidos lo devuelve. Entonces hay que tomar medidas, hay que felicitar al presidente porque hay que poner alerta la salud de la patria está en peligro. No puede caberle duda a nadie. Y por eso el presidente ha manifestado esos signos. Y hay que felicitarlo. Apoyarlo. Porque lo que sucede en esa nación es inviable. O por esa gente agarraron. Porque en luchas de bandas que tenían. Para que no curaran a uno de las bandas enemigas. Agarraron, asaltaron, quemaron y destruyeron un hospital. ¿Usted cree que lo que pasa ahí es poco? ¿Mm? Y ahora tenemos que la mayor banda de Haití está amenazando con desalojar al primer ministro a costa de sangre y venga para ponerle el rostro de quién es que lo está haciendo. ¿Mm? Para que la gente esté consciente del peligro que ve esta nación, que representa esta nación para el entorno y para nosotros más que lo tenemos ahí, a un paso de un rito. Por eso hay que terminar, no, no, vez ver, hay que terminar un muro, blindarlo, eh, ponerle electricidad, ponerle minas, militarizarlo, tanque. Esto, esto, esto es claro, no es un juego. Miren lo que dice estos pendejos. Esta mayor banda dirigida por este ex-director de la milicia haitiana. Está amenazando a costa de sangre. Ya mataron a Jovenel Moïse. Vamos a matar al primer ministro que está ahora. Miren, miren las armas. Déjale un poquito. Miren las armas que esa gente tiene. Armas automáticas. No le importa. ¿eh? Un peligro armado hasta los dientes. ¿Y quién le proporcionó todas esas armas? Puede venir aquí. Los que quieren que se provoque... ¿hm? un ambiente de destrucción, de todo esto que están hablando, que está listos, no estamos listos, nada, hay que preservar y evitar eso, para seguir teniendo país, porque podremos perder el país. Entonces, por eso le estoy buscando esta información, Para que ustedes vean. Y esa amenaza se produjo hace cuatro horas. No está diciéndose cualquier cosa. Ese premier de Haití. Mire la fecha que tiene, 3 de noviembre. La mayor banda de Haití amenaza con desalojar al primer ministro por la sangre, o sea, matarlo. Y mire lo que dice ahora la información, quise ponerle solamente el rostro. Ellos establecen las bandas armadas de Haití, el G9, Fanny Ealie Ha dicho hoy miércoles, ante la dimisión del primer ministro Ariel Henry, vamos a desalojar del poder a costa de sangre el líder del grupo, Jimmy Cherisier, alias... Barbecue esto se podría traducir a Barbecue convocó a la prensa nacional e internacional en la barriada de La Celín en Puerto Príncipe para demandar la renuncia inmediata del Premier Henry sobre todo porque sospecha que participó en el odioso y vil asesinato del presidente Jovenel Moïse el 7 de julio y este... Barbecue o Barbecue o Baby Q Dijo que está dispuesto a desalojar a Henry de la primer, del, Como primer ministro de esta a costa de sangre Le vamos a entregar la llave del país a nosotros Los hombres que civilmente podemos defender Y vamos a, a jugar por una buena gobernanza O sea que van a matar y eso es lo que va a gobernar Bandas, un país gobernado por bandas yo prefería que estuvieran dirigidos por ministros Por premier Puesto como título de los Estados Unidos Y no, ahora miren, lo están provocando, eso los gringos Este es un momento en el que el país no tiene líder Está abandonado a su suerte El país no tiene primer ministro El presidente fue asesinado Por eso nosotros como patriotas Las bandas asesinas que secuestran, matan y acaban Como patriotas Vamos a rectificar y arreglar este país. La lucha del G9 contra la banda de Henry, el 5% que retiene el 95% de la riqueza de su país, dicen ellos, que durante 50 años lo ha explotado. Óyeme, cuidado con Paigallo, cuidadito.